Como la frecuencia es el número de vueltas que se dan en un segundo y la velocidad angular es el número de radianes barridos en un segundo, está claro que tiene que haber alguna relación entre la frecuencia y la velocidad angular. ¿Vale? Así que el ángulo barrido tiene que tener cierta relación entre las vueltas. o fracción de vueltas dadas en un segundo, así que la frecuencia tiene que tener alguna relación con la velocidad angular. ¿Cuál es esa relación? Bueno pues la frecuencia es el número de vueltas que un móvil da en un segundo, mientras que la velocidad angular es el número de radianes que el mismo móvil barre en un segundo. Bueno, pues digamos que si llamamos f al número de vueltas y omega a los radianes que se recorren en un segundo, f que es la frecuencia y omega que serían los radianes, pues encontramos la siguiente proporción f vueltas por segundo, si pasamos las vueltas a radianes, teniendo en cuenta que una vuelta son 2 pi radianes, pues podemos aplicar un factor de conversión de la siguiente forma. Queremos cambiar las vueltas por radianes así que las pongo abajo pues una vuelta su equivalente son 2pi radianes. Las vueltas van con las vueltas así que me queda f multiplicado por 2pi radianes partido por segundo. Y los radianes partido por segundo es velocidad angular así que ya lo tenemos. La velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Como además ocurre que la frecuencia es el inverso del periodo, pues vamos a tener que la velocidad angular también la podemos expresar en función del periodo como 2pi partido por t. Y con esto, pues teniendo la frecuencia, la velocidad angular o el periodo, podemos calcular cualquiera de las tres.